Muchos pensaron que como era un hombre joven, voy a recibir esta primera llamadita. Buenas noches, dígame. Buenas. Tienes que colocarte en un mejor lugar, Agustín Sánchez, para poder, eh, eh, eh, porque la voz tuya la estoy escuchando de ultra tumba, una voz tan clara como la tuya. Ahora sí te escucho bien, te das cuenta que yo por el tono de voz conozco a los líderes comunitarios. Creo que pocos comunicadores aquí periodistas tienen esa facultad, dime hermano. Sí, sí. ¿Cómo está usted, Pitágoras? Todo bien. bien. Buenas buena noches pueblo de San Francisco de Macorís. Hola Pitágoras. Espérate, Agustín. Dile, dile al pueblo. ¿Qué tiene? Agustín, espérate un momentito. Dile al pueblo. Pero Pitágoras, que recorrimos tanto barrio luchando por ellos, buscando reivindicaciones, mejorarlo. Recuerda cuando lo recorríamos palmo a palmo y que rendimos un servicio en el ayuntamiento, que lo único que dejé fue obra y mucha gente buena, beneficiada. No, no, claro, usted no, nunca me ha abandonado la lucha en San Francisco de Macorís. Y me acuerdo cuando vine a arranque y me acusaban de, de cuestiones de vaina de, de droga. Es lo que es Y, y yo no, lo he de vida. Es. Y si no por usted me meten un gancho con otro compañero. Imagínense, siempre recuerdo eso y le digo eso a varios amigos Usted hizo eso por mí Yo, estoy, yo soy suyo, sí. dígame hago sí, que... sí. Eh, Con la inquietud, Pitágoras, que eh, el señor síndico lleva la misma trayectoria de Ale Díaz, Donde en la avenida Libertad está desbaratando acera con Televadene Estando bueno y aquí hay varios sectores, San Francisco de Macorís, que necesita hacer ahí con Telibadele y no va. Entonces está acabando con todos los árboles de la Avenida Libertad. Yo no estoy de acuerdo. Oye, mi amigo wow, Sanche, yo no estoy de acuerdo con que se de, deforeste. Eh, soy parte de una política de blobar y cemento que no entiendo. Cuando aquí necesitamos áreas verdes, fíjate que Alemania. Suecia, Holanda, todo Reino Unido, la Unión Europea tiene bulevares para que la gente camine se refresque, tome aire y el único delito que la Avenida Libertad tenía que era refugio de pobres de toma, de, de choferes de gente de la clase humilde que se sentaba en los banquitos y parece que a los dueños del comercio de toda la Avenida Libertad les molestaba ver a esos pobres ahí y el anterior hizo que los sacaran a palos yo lo que, les recomiendo, yo lo que les recomiendo al alcalde, ya que quitaron la, los árboles, hagan lo siguiente: siembren árboles nuevos que no crezcan tanto. Pongan, eh, ya que ustedes tienen, quieren tener un bulevar ahí, pongan unos banquitos ecológicos, colóquenle unas mesitas para que la gente pueda sentarse en ese bulevar y sea un conversatorio en la noche, para en vez de tener atracadores, tengamos un pueblo sentado ahí cogiendo fresco, despejando la mente. Es una humilde idea que tengo. Sí, sí. Ahora, pintado, estamos que todos los síndicos que llegan aquí a San Francisco de Macorís, hacemos lo mismo, en la Avenida Libertad se meten ahí a devastar toda la tele con TN, aún tanto buena. Y todos los socios de San Francisco de Macorís, que ya usted sabe que anda en los diferentes sectores aquí en San Francisco, los semáforos no siguen. El señor síndico, si no puede resolver eh, eh, eh, ese eh, ese acuerdo que hizo con San Francisco de Macorís, que, que eh, que renuncie, lamentablemente que renuncie y ponga a otra persona que tenga capacidad para eh, cumplir con todas las eh, la necesidades de San Francisco de Macorís sí, Muchas bien. gracias, Pitágoras por darme la oportunidad. El programa es tuyo, pues yo le voy a dar un consejito al, al alcalde y a de los grupos populares, Agustín, deja que le hagan todos los ricos, pero pida que vaya también a los barrios, para que le toque la mitad y mitad, es mi humilde consejo, porque después van a decir que ustedes envidian a los ricos, dejen que le hagan todo a todos los ricos, pero hágale, hágale a los pobres también, Siquio, para que ustedes lo recuerden como el, el alcalde de los pobres, el otro fuerte de los empresarios. Todo el mundo sabe que tiene su programa y buscaba sus millones para quedar bien respaldado después que se fuera del poder. Y eso fue lo que logró. Ahora usted que es millonario, y empresario, no se tira a los pobres en contra, que los pobres son los que sudan, se dan empujones, se contagian de COVID y van a votar por usted. Y fue lo que lo pusieron. ahí Los ricos no votan por nadie. Los ricos están con el que llega al poder. No importa quién sea, porque el empresario tiene un Dios que es el dinero. Llévese de mí y va a llegar lejos. Buenas noches. Dígame usted. Buenas noches, Pitágoras. ¿Cómo estás? Te habla tu amigo el chino del oh, municipio de La Juara. Oh, fresco, el chino. Está vivo, gracias a Jesucristo. Dime, chino. <risa> Tenía tiempo que no me comunicaba con usted. No, no, yo dije ya el chino, el yo dije ya el chino lo nombraron. Me nombraron no, no, al chino nombraron, y lo perdí. O digo yo, cuidaos <risa> no, al chino. No, no, no, no. Una brisa de COVID se lo llevó. No, yo me cuido, Pitágora. Yo soy un tipo que yo cumplo con la ley. Yo ando con mi mascarilla de arriba abajo, con alcohol, con jabón de cuava, con todo encima, si es posible. Y no me aglomero el sitio, solo Oye, no, en sitio, eso lo Nada más le voy a aconsejar una sola cosita, Chino. Ande con mascarilla, ande con guante, ande con todo, guarde distanciamiento. Pero ande con Dios en su corazón y no le pasará nada. Tire para adelante, dígame. Ah, ese, ese es el primero que está conmigo, Pitágoras. Tire para adelante, dígame. Yo creo, que lo más, yo creo que lo más conveniente que este gobierno haga es sí. lo que están haciendo los países desarrollados con esta cuestión del COVID porque esto va en aumento en todas partes. Sí. Pero Yo creo que lo más aconsejable para mí sería que los grandes negocios nocturnos no cierren a las nueve de la noche, desde las nueve, desde las siete, para que no haya chance de bebedera, de lunes a domingo, y que la gente pueda caminar eh, en las calles libremente, porque no va a haber contagio, Pitágoras. Contagio van a ver, van a ver como quiera, pero no van a haber esa aglomeración en sitio trancados, y donde sea, pa, para, para que la gente se pueda recrear, Pitágoras, porque mire, en una prisión que no he metido ahora, esto no es fácil. Usted no puede salir a ningún sitio porque te entran a culatazo y te suben a una trapo camioneta en una vaina para joderte. Pero entonces, ahora te joden con una multa y que, que tú corres el riesgo de que te contagie con un paquete de gente ahí metido. Eso es verdad. Eso sabes es que que que debe permitir Oye, la, la interpretación que do, yo doy, lo que tú dices que se permita la libre circulación. Que la gente pueda trabajar claro. libremente, aunque la cuestión de juntarse en lugares para bebedera, la cuestión de juntarse en lugares para, para compartir, que la cerveza, que la cuestión, eso esté prohibido. Porque eso ahí es que está el problema. Y este es un pueblo corrupto. Eh, Tú no te das cuenta ver. que lo, la, mismo, la gran eh? cantidad de contagios es porque el dominicano se ha desatado, como tenía siete meses preso, ahora... Vamos a beber, vamos a una gallera, vamos a un cumpleaños. Y ahora todo eso es clandestino. Y ahora está como el que está vendiendo droga, agachado. Hay que dejar a la gente tranquila. Usted familia, quiere contagiarse. Bueno, pues, si usted no toma la medida, jodas y lo enterramos. Si yo fuera el gobierno, pusiera una funeraria nacional, lo que son las funerarias municipales, le doy recursos. Vamos a dejar que cada quien se cuide, y el que no se cuide, que lo entierre. Sí. Y óyeme, Pitágora. Y óyeme, Pitágora. Sí. sí. El gobierno se descuida y el pueblo principalmente se descuida. Como va esto en aumento, aquí en el país está aumentando y la gente lo está cogiendo de relajo. Aquí no van a estar tirando como estaban tirando en Europa por paquete. Estoy por de acuerdo. Paquete, estoy de acuerdo, Chino. Se pues Chino, no te desaparezca. No te bien, yo te que yo pensaba que el COVID te había llevado. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Pitágoras. Ah, ese es otro fijo, ese es Agustín Paulino. Eh, todos los guapos, díganmelo. Sí, Picardo es Agustín de la Duarte Arriba, donde no arreman la calle la agua, botándose por tu aparte. Tanta sí, gente necesitaba. Agustín, el presidente viene ahora. En Callejón Castillo, eso sí. no hay quien cruce por ahí, Pitágoras. ¿Qué ustedes quieren del presidente? Pidan por esa boca que el presidente lo... No, no, los aires de primera, segunda, tercera, todo eso está desbaratado, con todos los todo barrios, en todos los todo barrios, en todas partes. me faltan todos los barrios. Ya usted sí, claro, porque eso es lo que queremos. Y todos los caminos de sacar las la, la producciones de los campos que están todos deteriorados también. Estoy de acuerdo, Agustín. muy bien. Pues ya usted no, sabe, Ricardo, que el Dios sí. nos siga bendiciendo. Amén, igual para ti. Muy bien, entonces, miren, con el primer comentario de esta noche. Los peleadistas de... Danilo Medina y el PLD de la Estrella Morada, porque ahora hay un PLD verde. Que se llama, ¿cómo es que se llama? El de Leonel, ¿cómo se llama? El FUPU, así no es que se llama. No, no, esa no es la fuerza del pueblo, FUPU, no es. AFLP, Leonel Fernández, presidente. ¿O cómo es que se llama el partido ese? Se me ha olvidado. Bueno, que saqué un 4, a mí se me ha olvidado. ¿Cómo es? FR. ¿Cómo se llama, directores, la cosa de Leonel? Ah. ¿Cómo? La garza del pueblo. Muy bien, vamos arriba entonces. Sí, buenas noches, adelante. Yo quiero hacer yo quiero hacer un comentario Dime. sobre lo que el señor estaba diciendo hace como alrededor de 3 a cuatro minutos. Sí. Que es sobre los bares. sí En la avenida Libertad, los bares están cerrados. O sea, lo están cerrando. Y en la salida lo están abiertos, normal. O sea que hay personas más allá que se sientan normal a beber y a cosas, pero lo voy a poner más sencillo. Hay personas que viven de noche, es decir, trabajan de noche, sí. tienen familia que mantener de noche. Claro. Y esas persona no consiguen en el día a subsidiar a su familia, sus hijos, gritando de hambre, comida, ¿cómo lo pueden subsidiar? O sea, ¿cómo le pueden ofrecer comida o un trato? ¿Qué van a hacer? Esas ¿Sí? personas van a coger para la calle. A robar. Entonces, lo que va ocurriendo, somos nosotros que andamos en la calle que no pueden atracar no pueden virar por cualquier lado, hasta no pueden darle un mal golpe por conseguir el pan de cada día. La situación es que quizás, no sea, que ellos quieran o no, es que la situación no amerita. Yo tengo la Muchas gracias. Yo tengo la solución para eso. El presidente lo que tiene es que permitir que ustedes laboren y que respeten el distanciamiento y que el horario ahora en Navidad se extienda. Que en vez de ser a las 9, sea a las 11, para que ustedes se las puedan buscar. Eso es lo que yo pienso. Exactamente, porque en realidad... Y se le cayó la llamadita, caramba. Dice que no pueden vivir. Y entonces eh, la gobernadora le prometió a estos muchachos que quedan en la, en la zona norte, incluyendo a San Martín de Porres, alto de la Javier, la 27 de febrero. Se reunió con todos esos jóvenes. Y le dijo, sí, ustedes van a elaborar. Y a las 9 menos 5, eh, no es que ustedes van a cerrar porque son muy pocos, cierren 15 o 20 minutos antes para que no lo agarre el toque de queda. Entonces después dice que no. Entonces, gobernadora, yo creo que hay que flexibilizar. Usted la representante del Poder Ejecutivo. Hable con el presidente de la República.